Habla Señores, vamos a presentar el video de Nacho dedicado a los abatidos. ¿eh? Antes quiero decir sí. que no lo hice al principio cuando colgué el video anoche, uh -huh. pero voy a poner mi lista de los difuntos de, los de la música. Sí. Se eh. jodieron. Y antes de don Miguel lo va a ir. Y antes de eso tú me no vas cuando, a cantar un chingo no O sea, cuando volvamos, que tú vas a cantar un poquito, que Liz quiere que tú le cantes un poquito. ven acá. ¿por qué te te haremos dice, alguna pregunta que tú dices que Don Miguel es un difunto de la música. ¿Cuál fue el último tema que pegó? Pero que no, pero cobra, cobra, pero que es uno de los que más cobra No estamos hablando de cuál es el que más cobra Pero, ¿no? dímelo, Suena. Tú, pero dímelo tú ¿Y cuánto cobra último? Ricardo Montaner? ¿Cuál, fue el, ¿Cuál fue, el fue el último? ¿Y cuál fue el último <risa> tema que pegó hace mucho? Tiene un par de fao ¿Grabó con Anthony Santos? Nadie lo supo ¿Grabó con Alasazano? No lo supo sí, dime nadie Sí, el último no sé cuál fue el último No, no, por esto Ya diciendo porque <ríe> Señores, vamos ¿cuál? a ver El video de Nacho Estrella Tú a ahorita eh, Tú verás ahorita Acabando los abatidos Te, te digo caro. que Yo ni voy a opinar eh, Acabando los abatidos Vamos a ver Para que Donde Nacho le diga una canción A esos artistas Que ya no están sonando Ya Don Miguel lo dijo él <ríe> Vamos allá <¿Ten> <ríe> maneras, Grabo pila Y nada se pega Algunos dicen Que es que yo no invierto pero eso no es cierto de su lo que es. solo me queda decir que yo he, es, que fui la vaina rompí donde quiera y que hay que darme mi respeto si Ese nuevo talento o si había caído, me estoy cayendo muerto de Cuando yo estaba preso, sujeto de lo mío. Hoy hay una fiesta tuya para que me a trompar. Ronnie, di que yo soy tu marido. Es más, el hijo de Sandra. Es que Dios lo bendiga, el niño. Que Dios lo bendiga.